decir que del, de, de lo de Fuenlabrada el otro día le abrieron la librería, la librería permanecía cerrada para hacer esta, esta performance ¿no? que ha hecho este, este señor, que se dedica evidentemente entre otras cosas a eh, sacar muertos de, de sus tumbas. Evidentemente eh, luego lo que más me duele de todo esto es que se fue a dar un meeting a un centro que lleva el nombre de Tomás y Valiente, que fue asesinado... ¿Mm? Por ETA. Este señor que acerca a los presos, este señor que les da libertad a los presos porque premia por encima de los derechos y libertades fundamentales de las víctimas y por encima de la situación que ha, pas que ha pasado el pueblo español referente al a grupos como ETA, Grapo y FRAP. Eh, y en contra también de nuestras leyes y de nuestro, código, de nuestro código penal premia la libertad de esta gente que no son más que asesinos ¿no? y se va a dar un mitin al centro que se llama Tomás y Valiente. Evidentemente eh, no se podía esperar otra cosa de este, de este, de este individuo, ¿no? por, por tildar, tildarle de algo, ¿no? Eh, evidentemente una persona amoral como es esta persona le da igual el nombre aunque se llame Tomás y Valiente asesinado por ETA. Esto es el PSOE, esto es el SOE desde hace muchos años, el SOE de esta mañana, el SOE del viernes, el SOE de la rebelión, de la sedición, de la cesta de la compra de condenarnos a todos a, a un problema muy serio como es el que, hemos, el, el, que ten, el que tenemos y que me decís a mí que lo he sufrido, eh, la ocupación, ¿no? que no es más que la expropiación temporal del dominio. La expropiación temporal en virtud a dos cuestiones fundamentales, como no nos pueden quitar los pisos pues vamos a controlar las zonas y vamos a controlar los precios. Evidentemente nos expropiáis temporalmente, eh, una expropiación temporal forzosa del dominio que representa la propiedad privada que es la vinculación del hombre sobre las cosas eh, las la expropiáis directamente en beneficio vuestro porque lo que hacéis no es más que recaudar recaudar, no construir vivienda social, no incentivar a los jóvenes a que busquen trabajo a que tengan trabajo a que, el, eh, a que tengan una primera vivienda y por supuesto a la construcción de nuevas viviendas cosa que se ha hecho siempre en España porque si hay algún bien jurídico a proteger es evidente que es primero el trabajo, segundo a la juventud y tercero al pueblo español nos engañáis con una con una ley de vivienda que es una absoluta mentira porque el, eh, la expropiación temporal de forzos al dominio nos, nos lleva al control de precios. El control de precios menos, menos las viviendas, con la, eh, la consabida eh, reducción de viviendas en oferta, el resultado es que sube el precio. Y sube el precio como lo estamos viendo en Barcelona. Lo estamos viendo en Berlín, o lo, o lo hemos visto en muchas capitales, en muchas capitales de Europa, luego entonces vuestra fórmula no se sujeta, sois unos mentirosos, ni ayudáis a los jóvenes, ni ayudáis a los propietarios de vivienda, ni ayudáis a la creación de nuevas viviendas porque la única manera de resolver este problema y es importante acuciante y tendría que haber junto con otros temas un pacto de estado referente a estos temas, es aumentar la vivienda social, es ayudar a los jóvenes a un alquiler social y es ayudar a toda la población incluidos los jóvenes que tengan un trabajo digno y seguro, no eh, un trabajo como el que creéis vosotros que es en precario y en orden a eh, de alguna manera eh, gerenciaros más dinero para robarlo como el Tito Berni. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que no hay una sola ley que se sujete. Es que no hay una sola ley que se sujete. La rebelión, la sedición, la ley de solo el sí, Elisa, que antes hablabas, o, o Carmen. Eh, evidentemente, la economía, hoy no toca hablar mucho de economía, pero la economía, cuando tenemos el mayor economía. gobierno que, que la vi, recauda... La vivienda es, ese, todos los días. es economía. Es nos es toca economía. la cesta de la compra todos los Coño, días, no, no, la cesta nos, de la nos compra toca mensual. La vivienda, hasta la vivienda habitual, si, vivienda si nos lo ocupan. Eh, el objetivo de este gobierno, primero, es empobrecernos, acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales, acabar con la propiedad privada y, evidentemente, acabar con una cosa que se llama, que es muy importante, que se llama España.